En IdosTech somos una asociación que nos encargamos de proyectos de electrónica, computación y programación. Hace ya cinco años empezó la asociación juntándonos un grupo de alumnos que teníamos diferentes inquietudes sobre electrónica y sobre la programación. Yo me uní a la asociación IDOSTECH gracias a un compañero que me mostró todas las actividades y todos los proyectos que realizan dentro. En los diferentes cursillos que hacemos, nos encontramos tanto cursillos de soldadura como cursillos de programación. También encontramos más dedicado a la impresión 3D, diseño de PCBs... El diferente desempeño de actividades dentro de la asociación también es reconocido de cara a empresas. Estos cursillos los impartimos tanto a alumnado como a profesorado como a gente externa a la universidad. Los nuevos integrantes de la universidad también pueden incorporarse a los proyectos. No importa de qué carrera seas ni qué estés estudiando, perfectamente puedes venir a la asociación realizar cualquier proyecto o si quieres aprender de algo en específico, estamos aquí para ayudar, para enseñar y para aprender. Si estás interesado en unirte, puedes contactarnos por redes sociales o venir al Edificio de los Tejos a la planta baja. Y os animamos a que vengáis a la asociación a participar. Te esperamos.